Hola, mi nombre es Pilar Godoy, tengo 32 años, soy de Chile. Soy de La Serena, en verdad, que está al norte de Santiago. Y me fui a estudiar periodismo. Empecé a viajar cuando tenía como 26 años, que fue la primera vez que salí de Chile sola. Y me fui a España de intercambio. Y luego, cuando regresé, nunca volví a tener como ganas de, de estar allá, ni de vivir por un largo tiempo. Entonces decidí que me iba a poner a trabajar un tiempo, junté un poco de dinero y luego me fui a Nueva Zelanda. Estuve un tiempo allá, como un año. Luego regresé y fue súper chocante. Y no tuve como la capacidad de acostumbrarme de nuevo. Entonces me fui a la India y ahora estoy en Byron Bay, en Australia, hace más o menos dos meses. Quiero estar más o menos hasta marzo o abril del próximo año. Cuando llegué, la verdad es que me asusté un poco porque al momento de tomar la decisión siempre estaba pensando en un lugar donde pudiera trabajar y después cuando llegué acá, un poco antes, creo que escuché como chat online que hacen en Aussie YouTube y decían que Byron no era el mejor lugar para trabajar. Entonces como que me asusté y fui como, ¿qué voy a hacer? Fue como la primera semana que tenía el temor de no, de no tener trabajo, entonces decidí que iba a ir a Golcos y iba a ver a allá si si me gustaba y si no lo iba a cambiar pero llegué a Golcos y no me gustó y como que también me sentí como muy apoyada como por el equipo de Aussie YouTube porque al momento de ir eh, Marta me dijo que no fuera o sea que no me iba a gustar y que no era una buena decisión que estaba haciendo lo estaba haciendo un poco apresurada bueno y Javi que era mi colaborador me dijo exactamente lo mismo como yo creo que no es lo mejor y vas a terminar volviendo. Y claro, pasó una semana y volví, y la mejor decisión que he tomado hasta el momento, porque estoy muy bien acá, hice amigos esa misma semana que llegué de vuelta, me hice como muy buenos amigos, que los tengo hasta ahora, y partí las clases también, eh, y empecé a trabajar. Así que todo fue como, como que se fue dando de a poco, y como bien, y ahora ya estoy más que instalada en estos dos meses, porque el primer mes estuve en una casa pero la teníamos que desalojar y ahora ya encontré casa y vivo con dos brasileñas, una francesa y, y la dueña de la casa que es una australiana, así que estoy sufrida. Como yo tenía un, una base de inglés y quería venir a Australia, decidí que iba a tomar un curso que me permitiera trabajar, tomé un curso de, de inglés en una escuela que me permite ir una vez a la semana eh, me gusta mucho porque, eh, bueno, la gente que está, está como en la misma situación que yo, trabajando y estudiando. Y los profesores son muy buenos, como muy cercanos y, y lo que aprendo también está muy bien. Como, también está como en el mismo nivel en el que estoy. Tengo compañeros que son italianos, españoles brasileños pero en la escuela en general eh, en cursos de business o IT eh, hay gente que, que es de Alemania y como de otros países en el primer piso donde viví conversando con la chica que, la que vivía me dijo que el ex como flatmate Tenía como a cargo unas casas para hacer cleaning. entonces le mandé un mensaje y luego cuando él me necesitó me, me, me contactó y empecé a trabajar con él. Ahora empecé con menos horas y ahora tengo un poco más. Uy, a mí me ayudó un montón porque yo apenas regresé desde mi primer viaje a Nueva Zelanda, quería una chica en, en allá me dio el contacto de AUSI YouTube, entonces empecé como a buscar en internet, luego escribí luego me, me ayudaron un poco a enfocar eh, qué era lo que quería el lugar más que nada para no equivocarme porque no me veo por ejemplo viviendo en Sydney o en Melbourne primero fue eso y luego lo mejor de todo y la suerte que tuve fue que cuando llegué acá estaba Marta que me recibió entonces me ayudó con la cuenta del banco con, a tener como el móvil eh, a buscar casa eh, me consiguió mi primer trabajo al segundo día que llegué, entonces todo fue como muy rápido y muy bueno, como muy buena experiencia. Estoy muy contenta porque como que Byron era todo lo que estaba buscando, un lugar pequeño, eh, buen clima, gente buena onda y playa, me gusta mucho todo, me gusta la comida, los mercados, la cantidad de comida orgánica que puedo encontrar acá, la, el tipo de fiesta también que hay que no es como la típica fiesta como, que es como más playera la onda y como mucha música en vivo. Lo que más me gusta son las playas, el clima que me hace sentir muy feliz porque no me gusta mucho cuando hace frío, entonces tengo mucha energía la comida, me encanta eh, poder comprar que, cosas que sean todo orgánica o ir al market y como abastecerme de, de verduras y cosas. Y lo multicultural que es Australia. Me puedo encontrar con gente de todos los países todo el tiempo y todos como muy abiertos a conocerte y eso es lo, lo mejor. Eh, mi objetivo más que nada es eh, mejorar mi inglés y conocer, o sea, viajar, conocer gente y continuar un poco con lo mismo que vengo haciendo más o menos hace dos años que es estar en, eh, viajando y lo más probable es que continúe más o menos en esta misma en esta mismo por lo menos unos dos, por unos dos años más de todas maneras muchos de los chilenos están tratando de salir eh, con la work on holiday pero yo les recomendaría que, que vinieran y tomaran cursos de inglés porque te sirve profesionalmente para poder regresar después como con un certificado y poder buscar un mejor trabajo y también porque Australia es un súper buen lugar para, para aprender inglés, para poder viajar, para hacer buenas amistades, para conocer gente de todo el mundo y para un poco abrir la cabeza y, y no estar tan cerrado como generalmente somos los chilenos lo primero es a, eh, como arriesgarse a tomar la decisión porque todos son como muy miedosos o tienen un poco de miedo de salir solos del país, eh, pero es increíble la experiencia, jamás se olvida. Yo les diría que contacten una agencia que sea buena, que sea confiable, donde te ayude no solamente con el curso, sino que también a, a poder desenvolverte al principio, que es lo más duro. Estando acá, tener las ganas y nunca tener miedo solo como arriesgarse todo el tiempo, todo el tiempo, a todo, a buscar trabajo, a, a ser capaz de sobrellevar el, el, la escuela y poder estudiar y a la vez estar de fiesta, porque es como mucha información, pero es increíble la experiencia. Ojalá todos todo tengan la misma oportunidad que tuve yo, de venir y encontrar trabajo y poder como estar feliz acá, eh, Byron Bay es una super buena opción porque puedes aprender a surfear puedes hacer eh, caminatas, trekking, pues ir eh, a, a recorrer como los alrededores y yo invitaría a todos los chilenos que están con ganas de viajar, que se arriesguen a, a venir a Australia.